Bienvenidos a este nuevo capítulo de Estructuras Isostáticas. En el video anterior vimos los conceptos básicos de rozamiento entre dos superficies. Veamos ahora algunas aplicaciones. Por ejemplo, en el estudio de correas. Consideremos una correa que pasa por un cilindro fijo, para la que debemos determinar la relación entre los esfuerzos de cada rama cuando el deslizamiento es inminente, que tenderá a suceder hacia la rama que tenga mayor esfuerzo. La diferencia entre ambos esfuerzos es tomada progresivamente por el rozamiento con el cilindro. Consideremos un segmento diferencial de correa de longitud ds comprendido en un ángulo de tita, que soporta esfuerzos S en un extremo y S más un incremento de S en el otro. Además, actúan el esfuerzo normal dn y la fuerza de fricción de H. Planteando el equilibrio en sentido tangencial, llegamos a la siguiente expresión. Lo mismo podemos hacer en sentido radial, y llegamos a esta otra expresión. Ya que de es infinitesimal, el coseno de tita sobre 2 se puede aproximar a 1, y el seno del ángulo de tita sobre 2 es igual a su argumento, de tita sobre 2. Es más, el término ds por dθ sobre 2 es despreciable por ser diferencial de segundo orden, por lo que las ecuaciones de equilibrio se reducen. En el caso de deslizamiento inminente podemos reemplazar dh por el producto de mu y dn, y despejando llegamos a esta expresión. Solo resta integrar ambos términos, por lo que llegamos a que mu por tita es igual al logaritmo de la relación de los esfuerzos a cada lado de la correa. O lo que es lo mismo, tomando exponencial en ambos términos a esta expresión, que indica que el esfuerzo crece exponencialmente con el ángulo de abrazado. Este efecto puede ser utilizado, por ejemplo, para tomar una gran fuerza, dándoles vueltas con el cabo a una amarra, y soportándola con una pequeña fuerza en el otro extremo. Si, sí, al contrario de lo supuesto, S1 es mayor a S2, hay que intercambiar los subíndices. Cabe aclarar que no es necesario que el objeto sea cilíndrico, ya que en estas ecuaciones no aparece el radio, solo importa el coeficiente de rozamiento y el ángulo de abrazado. También es aplicable tanto para cabos que pasan alrededor de un cuerpo fijo como correas alrededor de poleas giratorias. En ese caso, importa verificar el caso límite donde se produce deslizamiento relativo. Muchas veces se utilizan correas en forma de B. Esta forma hace que la fuerza de contacto entre las superficies sea mayor a la fuerza radial que consideramos antes. Y aparezca dividiendo el seno de la mitad del ángulo de la garganta de la polea. Finalmente, la relación entre los esfuerzos de un lado y otro será la siguiente. Otra aplicación del concepto de rozamiento se utiliza en ejes que se asientan en un cojinete de, de empuje, a donde se desarrollan fuerzas de fricción entre dos áreas circulares, problema que se denomina como fricción de discos. Consideremos un área circular hueca, con un radio interior R1 y un radio exterior R2. El momento M mantiene el eje girando, mientras que la fuerza P lo mantiene en contacto con el cojinete fijo. Supondremos una presión uniforme, P, que es igual a la fuerza P sobre el área. Para un elemento diferencial, la fuerza de fricción es igual al producto de la presión, el área del elemento de A y mu, donde dA es igual al radio por los diferenciales de ángulo y radio y mu es el coeficiente de rozamiento cinético. Para calcular el momento que realiza este diferencial de fuerza, es necesario multiplicar por el brazo palanca, o sea, el radio. Integrando sobre la superficie, se determina el momento total m que genera la fricción sobre el cojinete. Cuando el eje no es hueco, el momento de rozamiento se reduce a esta expresión. Es decir, que es equivalente a que toda la fuerza de rozamiento se concentre en un punto a dos tercios del radio exterior, como brazo de palanca. Esto es todo por ahora. En el próximo video vamos a ver qué son las estructuras reticuladas.